De lamentarte, no es un día tan importante Solo las rosas aumentan de precio No desesperes por buscar aprecio A que tesoro lo encontrarás Tú descuida y disfruta del mar Alza la vela navegante Que aún hay mucho por explorarse constante Con tu esfuerzo para ser Mejor persona cada vez Pero no para quien venga después Hazlo por ti, porque quieres Si lo pides no toleres Porque tú mismo te quieres Por cumplir a quien no debes, debes vez en cuando no es malo estar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 Enfócate en ti antes de los demás No te quedes ahí, vayamos a más Sin peros nunca digas nunca jamás Vial, nunca jamás despierto además Nota que tienes otros lazos que te apoyen Quítate la venda y no ignores a quien está y te oye Una motivación no busques sino un complemento Para ser feliz depende de usted, no de terceros Quien vive y vivirá tu vida, eres tú, no ellos De vez en cuando es malo estar solo